Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Francisco Rubilar Rocha, soy ingeniero civil ambiental del Instituto del Medio Ambiente de la UFRO. Eh, actualmente trabajo en temas de residuos y calidad de aire y hoy la doctora Sea me solicitó poder traspasarles un poco de información sobre calidad de aire, riesgos sanitarios y lo que tenga que ver asociado esta componente ambiental con la salud humana. Bien, ¿de qué forma lo vamos a repasar? Vamos en primera instancia a revisar cuál es la normativa asociada, ya sea a nivel internacional, las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud. Vamos a repasar entonces también la comparativa con nuestra normativa primaria. ¿okay? Todas las componentes ambientales se regulan por medio de la norma primaria de calidad de la componente ambiental asociada. En este caso, la norma primaria de calidad de aire regula las emisiones de contaminación atmosférica, pues estas tienen un impacto directo en nuestra salud. Bien, También vamos a hablar entonces de eso. Voy a mostrarles algunas publicaciones actualizadas sobre salud pública y contaminación atmosférica y, además, vamos a repasar cuáles son los tipos de contaminantes, cómo se emiten, cómo se procesan en nuestro metabolismo a grandes rasgos y, por supuesto, también vamos a poder evidenciar de qué forma conseguir información y de qué forma también puede trabajar la salud pública con esta información, con estos datos, ¿ok? Bueno, les agradezco desde ya el tiempo invertido en esta formación también eh, es importante que conozcan de que hay varias iniciativas del Instituto del Medio Ambiente en Calidad de Aire. Les invito a revisarlas y sin más miramentos, vamos a la clase. ¿En qué pensamos cuando hablamos de aire? Cuando sumergimos algún objeto en un líquido, el aire se desplaza y se acumulan en burbujas debido a la diferencia de densidad. El aire también se nos presenta en la forma del viento, el cual es la fuerza que ejerce este aire cuando es sometido a la rotación terrestre, por supuesto con las influencias de otros parámetros meteorológicos, como la presión atmosférica o la temperatura ambiental. Bueno, inevitablemente el aire se nos viene a la mente cuando respiramos. Si bien podemos dejar de beber agua un periodo extendido de tiempo, intentar dejar de respirar por más de un par de minutos tiene una alta probabilidad de muerte. Y así, como dejar de respirar, en la mayoría de los casos podría definir la muerte, nuestra primera bocanada de aire define si vivimos o no. ¿Qué es el aire? Probablemente ya conoces esta información, pero no está de más volver a repasarla. El aire es un fluido gaseoso constituido de una variedad de elementos y compuestos químicos cuya proporción en la atmósfera varía dependiendo de la altura a la que se encuentre con respecto al nivel del mar. Se preguntarán también entonces a qué corresponde la definición de un fluido. Recordemos que un fluido se refiere a la materia continua unida por fuerzas de atracción débil y que es capaz de adaptar su forma al espacio que lo contiene. Por lo tanto, la materia que se encuentra en estado líquido, gaseoso o plasma puede considerarse un fluido. Si imaginamos al aire en 100 partes iguales, 79 partes serían el nitrógeno en estado biatómico, o sea N2, 20 partes serían nuestro valioso oxígeno en el estado diatómico y la parte restante se divide entre el argón, el dióxido de carbono y otros gases en concentraciones menores. ¿Qué es un contaminante atmosférico? Bueno, un contaminante se refiere a un elemento compuesto disperso en un espacio que se encuentra en mayor concentración al estado natural. Por lo tanto, un contaminante atmosférico corresponde a cualquier emisión ya sea gaseosa o de partículas que queden en suspensión, que modifique la composición del aire o que aumente la concentración de elementos o compuestos que ya lo constituyen. Por ejemplo, el dióxido de carbono está en una concentración de 0,38% de forma natural en el aire. No obstante, si en un sector espacial existe una fuente emisora de dióxido de carbono y su concentración aumenta, digamos, a un 0,4% la atmósfera de ese lugar, se debe considerar a estas emisiones de dióxido de carbono contaminantes atmosféricos. Probablemente estés pensando entonces que el mero hecho de que la humanidad se desenvuelva en un espacio sea causante de contaminación atmosférica. Y ello es cierto, pues cualquier actividad humana es susceptible de provocar impactos ambientales. Es por ello que nuestra sociedad ha definido niveles de contaminación, pues nuestra mera existencia provoca cambios ambientales de forma constante y en distintos niveles. Los contaminantes atmosféricos más comunes y estudiados son el dióxido de nitrógeno, el dióxido de azufre y el material particulado. Los dos primeros contaminantes son gases y en general son emitidos por fuentes móviles. Me refiero a los vehículos con combustión interna, y las emisiones de fuentes fijas, como por ejemplo la industria carboeléctrica, la industria química, farmacéutica y agrícola. La forma en que estos gases impactan en la salud humana es a través de la respiración de contaminantes secundarios que se generan a partir de la interacción de estos contaminantes con los gases de la atmósfera, como el oxígeno o el vapor de agua. En general, este tipo de contaminación es común en metrópolis y ciudades con alto parque automotriz o en las comúnmente denominadas zonas de sacrificio, en donde existen grandes industrias refinadoras de minerales densificadas en un pequeño territorio. Si bien cada industria por sí sola cumple con los límites establecidos por la autoridad sanitaria, la sinergia de sus emisiones es la que mantiene una atmósfera saturada de estos gases contaminantes. A diferencia de los gases, el material particulado corresponde a sólidos de diversos tamaños microscópicos suspendidos en el aire por efectos de su pequeña dimensión, y condiciones meteorológicas como la velocidad del viento, la humedad ambiental y la temperatura. Generalmente, el material particulado es emitido por la resuspensión de sólidos y el funcionamiento de industrias en el norte de Chile. Sin embargo, en el sur de nuestro país, el material particulado es emitido por la combustión incompleta de leña. Esta combustión incompleta es provocada cuando la humedad de la leña es superior al 25% la mala calidad de estufas que operan con esta biomasa y la escasa aislación térmica en las viviendas. Si bien los gases derivados de los óxidos de nitrógeno y de azufre son de preocupación en ciudades más grandes, desde Rancagua hasta Coyhaique se estima que hasta el 87% de las emisiones de material particulado tienen su origen en la quema de leña. Particularmente en Temuco y Padre las Casas, el 91% de las emisiones de material particulado 2,5% proviene de la quema de leña. El año 2017, el Ministerio del Medio Ambiente junto con la empresa SICAM estimaron las emisiones de los diferentes tipos de calefactores y su operación con diversas humedades de leña. Por ejemplo, si Combustionar Pellet emite una unidad de concentración de material particulado, un aparato de combustión lenta con su tiraje cerrado emite 40 veces estas emisiones. Habíamos mencionado que el material particulado tiene diversos tamaños, las distribuciones más comunes son el material particulado 10, que corresponde a partículas con un tamaño de 10 micrómetros, o sea, 10 millonésimas partes de un metro, y el material particulado 2,5, conocido también como partículas finas, cuyo tamaño es de 2,5 micrómetros, o sea, 2,5 millonésimas partes de un metro. En el esquema podemos observar algunas comparaciones de tamaño de material particulado con respecto a un capilar de cabello humano. En el diámetro de un capilar caben alrededor de 20 partículas finas de tamaño 2,5 micrómetros. Atendiendo la contingencia, este otro esquema, cuya propiedad intelectual es de CDR, un núcleo de investigaciones español de calidad de aire, podemos observar una comparación de tamaños de partículas gruesas MP10, un eritrocito, las partículas finas 2,5, una bacteria común del suelo de tipo pseudomona y el SARS-CoV-2. Para terminar de explicar las dimensiones en esta figura podemos asimilar que la mayor cantidad de gotas al hablar, toser o estornudar corresponden a tamaños de 10 micrómetros. La comparación del tamaño de estas gotas y el SARS-CoV-2 se ve de evidencia en este esquema. ¿Por qué entonces el tamaño de las partículas es importante? Bueno, es importante conocer que mientras más pequeñas son las partículas que se respiran, mayor es la probabilidad que existe en que se metabolicen en los alveolos y se conduzcan hasta el flujo sanguíneo. Las partículas gruesas MP10 actúan sobre las vías respiratorias más inmediatas. Los efectos estudiados más comunes son la irritación de las mucosas y obstrucción de las vías respiratorias altas, el material particulado 2,5 actúa al nivel de los bronquios y alveolos, permitiendo el paso de las partículas al flujo sanguíneo, provocando así una inflamación de estos vasos sanguíneos a corto y mediano plazo, y dificultando el intercambio gaseoso entre el aire y la sangre a largo plazo. Las partículas ultrafinas, que son de material particulado inferior a un micrómetro, eh, tienen mayor facilidad para ingresar al flujo sanguíneo y provocar inflamación crónica. Aún se investigan los daños asociados a este último contaminante. Los niveles de contaminación atmosférica están definidos en dañinos y no dañinos para la población. Esta categorización es definida a partir de las directrices de la OMS, las cuales fueron determinadas a su vez a partir de la revisión de miles de estudios a nivel global sobre los efectos en la salud de la exposición a contaminantes atmosféricos. Estos niveles de concentración, al igual que su tamaño, también son microscópicos y se miden en la cantidad de microgramos en un metro cúbico de aire normal. El concepto normal se refiere a la medición de calidad de aire a partir de promedios de medición en intervalos de tiempo más acotados. Por ejemplo, las estaciones de monitoreo del Ministerio del Medio Ambiente tienen un intervalo de medición de 15 minutos la medición reportada siempre es el promedio de cuatro mediciones en una hora. Por lo tanto, si tuviésemos cuatro mediciones respectivas de 1, 2, 1 y 2 microgramos por metro cúbico, el promedio de una hora sería 1.5 microgramos metro cúbico normal. Cuando la ciudad o sector supera las concentraciones de contaminantes atmosféricos establecidas por la normativa de calidad de aire, nos encontramos en una situación de zona saturada. En cambio, si la concentración de estos contaminantes alcanza valores entre el 80 y el 100% del límite de la norma, nos encontramos en una situación de zona latente. Por ejemplo, Temuco y Padre Las Casas están declaradas zonas saturadas por MP2,5. Esto dado a que se cumplieron todas las condiciones de superación de la norma primaria de calidad de aire para MP2,5. ¿Pero qué significa todo esto? Retrocedamos un poco hacia las recomendaciones o directrices de la OMS. En esta tabla les resumí todas las directrices de calidad de aire para los contaminantes atmosféricos más comunes. Tomaremos como ejemplo siempre al MP2,5. La OMS nos recomienda no exponernos a una dosis promedio diaria de más de 25 microgramos por metro cúbico normal. A su vez, y también para evitar los daños crónicos a la salud, el mismo organismo global nos recomienda no exponernos a dosis promedio anuales superiores a 10 microgramos metro cúbico normal. Ya revisaremos por qué están definidos estos valores más adelante. ¿Y qué ocurre con las normativas chilenas? En primer lugar, debemos saber que las normas primarias de calidad ambiental se refieren a los valores de las concentraciones y periodos límite de una componente ambiental, ya sea el aire, el agua, el suelo, el sonido o la radiación, y que puedan constituir un riesgo para la vida o la salud de la población. Por lo tanto, la norma primaria de calidad de aire se refiere a todos esos valores de concentración máximos a los que nosotros, humanos, podemos exponernos sin perjudicar nuestra salud y entendiendo nuestro contexto. Y me gustaría recalcar esto último, dado que como podrás observar en esta tabla en la cual resumí todas las normas primarias de calidad de aire en Chile, eh, estos duplican los valores que recomienda la Organización Mundial de la Salud. Si bien la normativa plantea las concentraciones máximas permisibles de contaminantes, para que la norma primaria de calidad de aire se vea sobrepasada, debe cumplirse otra condición, y esta se refiere a mantener en periodos definidos estas concentraciones dañinas. En la norma, tenemos una ensalada de conceptos matemáticos y leguleyos que definen las condiciones de su superación y que no son la mejor combinación para entenderlas, así que se las resumí en esta tabla para todos los contaminantes. No es necesario aprendérsela de memoria, pero es una tabla de interés para consultar de forma rápida. Por ejemplo, para el MP2,5 se define que la norma se supera en dos ocasiones. En primer lugar, cuando en un año el percentil 98 de las mediciones diarias es mayor a 50 microgramos por metro cúbico, o dos, cuando el promedio de tres años consecutivos es igual o mayor a 20 microgramos por metro cúbico. Entonces, si retomamos el ejemplo de Temuco y Padre Las Casas, podemos concluir que son zonas saturadas por MP2,5 debido a que cada año el 98% de los 365 días tuvimos exposiciones a material particulado 2,5 entre 0 y más de 50 microgramos por metro cúbico. Recordemos que la norma solo nos permite tener una exposición entre 0 y 50 para declarar un aire saludable. Además, en Timuco y Padre en las Casas hemos tenido promedio de los últimos tres años superiores a 20 microgramos partido en metro cúbico. También debemos conocer qué son los episodios críticos y sus respectivos niveles. En esta tabla les resumí todas las normas con sus límites de emergencia. Podemos observar que declaramos alerta cuando la concentración diaria de MP2,5 está entre 80 y 109 microgramos metro cúbico. Declaramos preemergencia cuando la concentración diaria de MP2,5 está entre 109 y 169 microgramos metro cúbico. Y declaramos emergencia sanitaria cuando la concentración diaria de MP2,5 es igual o mayor a 170 microgramos metro cúbico. ¿Recuerdan cuánta es la exposición que recomienda al día la Organización Mundial de la Salud? 25 microgramos metro cúbico. Ustedes pueden generar sus propios juicios valóricos con respecto a esta información. Solo a modo de cultura general las normas secundarias de calidad ambiental fijan los valores de concentraciones y periodos que constituyen un riesgo para la protección o conservación del medio ambiente o la preservación de la naturaleza. Entonces concluimos que la norma primaria se preocupa de los humanos y la norma secundaria se preocupa del resto del medio ambiente. Si lo desean revisar con más detalle, el plan de descontaminación atmosférica de Temuco y Padre en Las Casas, cuyo avance ha sido de un 26% en el recambio de estufas y un 100% de la aislación térmica de viviendas, es el Decreto 9 del Ministerio del Medio Ambiente. También les dejo esta otra resolución para quienes deseen explorar el mundo de los pronósticos de calidad de aire. Ahora bien, ¿de dónde obtengo información de calidad de aire? Existen varias plataformas. La primera es la gubernamental. En el Sistema de Información Nacional de Calidad de Aire, alias CINCA, puedes encontrar la información de calidad de aire de todo Chile, por región, y estación de monitoreo. A modo personal, estamos levantando junto a algunos colegas, ingenieros y médicos una plataforma de monitoreo alternativa llamada Respira Acción, para así poder conocer por sector la calidad de aire y poder llegar a comunas sin monitoreo. Actualmente, tenemos tres estaciones, dos en Temuco y una en Padre en Las Casas. Además, generamos reportes gratuitos y de sencillo entendimiento dirigidos a la población. La otra iniciativa de Calidad de Aire es Aire de Smart City, que junto al municipio de Temuco tienen sensores de bajo costo distribuidos en todo Temuco para monitorear también por sector. ¿Cómo entendemos los gráficos de calidad de aire? Bueno, por ejemplo, en el siguiente gráfico podemos observar que las concentraciones de MP2,5 de los últimos años han tenido una leve baja sostenida durante estos años, que si bien es positivo, no es suficiente que por qué no es suficiente, notemos cuáles son los límites recomendados por la OMS y la misma normativa chilena. Llevamos más de 20 años respirando una mala calidad de aire con niveles absurdos si nos comparamos con países OCDE y países desarrollados. Hagamos un leve alcance con respecto al COVID-19 y la contaminación atmosférica. Acerquémonos un poco a las mediciones de los meses de marzo y abril en el año 2019 y el 2020 para evidenciar estas diferencias. El efecto inmediato que se alcanza a vislumbrar son el aumento sostenido de emisiones atmosféricas en periodos donde antes no había pics de contaminación. Noten que la curva azul que corresponde al año 2019, en periodos en donde tiene una meseta, la curva naranja que corresponde al año 2020 tiene pics sostenidos de medición de contaminación atmosférica. Una buena hipótesis que podría explicar esto es que, debido a la cuarentena, hemos encendido nuestras estufas a leña en periodos en donde antes estaban apagadas. La cuarentena, de forma indirecta, propende aumentar los niveles de contaminación atmosférica, aumentando los niveles de exposición a MP2,5 y partículas ultrafinas, situándonos no solamente en en la crisis sanitaria producida por la pandemia, sino que también a una crisis de colapso de nuestro sistema hospitalario. Tan solo fíjense en el comportamiento de las atenciones de urgencia por motivos respiratorios, en donde las semanas que corresponden al invierno pueden hasta cuadriplicar estas atenciones con respecto a las otras estaciones del año. En esta gráfica les presento un ranking del que no debiésemos estar nada orgullosos y orgullosas, a nivel sudamericano, Padre las Casas y Temuco están dentro de las cinco ciudades más contaminadas por MP2,5. Y lo mismo ocurre a nivel nacional, donde Padre las Casas tiene los índices de contaminación atmosféricos por partículas finas más alto. ¿Qué problemas sanitarios derivan de estos peligrosos niveles de contaminación? A nivel respiratorio, se ha evidenciado que la acción conjunta del material particulado 10 con el ozono troposférico aumentan el riesgo de mortalidad infantil hasta en un 0.47% para niños entre 1 y 5 años, y para los niños entre 1 y 15 años, un aumento de esta mortalidad hasta en un 1.38%. También se estima que alrededor de 500.000 muertes por cáncer al pulmón y 1.6 millones de muertes por EPOC se pueden atribuir a la contaminación del aire. Debido a la exposición temprana a contaminación atmosférica, se genera un bajo desarrollo de los pulmones en los niños, lo que desencadena en su adultez un deterioro pulmonar. También se puede dar cuenta de un 19% de todas las muertes cardiovasculares y del 21% de todas las muertes por accidentes cerebrovasculares pueden ser atribuibles a la exposición continua a la contaminación del aire. La contaminación del aire se asocia con una reducción de la función cognitiva y un mayor riesgo de demencia. Las partículas de materia en el aire con un diámetro aerodinámico menor a 2.5 micrómetros, PM2,5, se asocian con el retraso del desarrollo psicomotor y la disminución de la inteligencia de los infantes. Este estudio también resulta preocupante en una ciudad de Canadá, Ontario, que tiene uno de los niveles de contaminación más bajos a nivel mundial, reporta que el 6.1% de los casos de demencia pueden ser atribuibles a la exposición de material particulado 2,5 y el dióxido de nitrógeno. Según las estimaciones de la OMS, en América Latina se producen alrededor de 93.000 muertes anuales atribuibles a la contaminación atmosférica. En Chile, el número de muertes anuales se cifra en 11.000. Últimamente, se han reportado relaciones entre la tasa de mortalidad del COVID-19 y la exposición sostenida, hablando de más de 10 años al material particulado 2,5. El último estudio de la Escuela de Salud Pública de Harvard informa que la tasa de mortalidad del COVID-19 aumenta hasta en un 15% al haber estado expuesto por años al material particulado 2,5. Esta nueva información ha sido tergiversada en algunos medios y políticos han estado difundiendo información errónea. Mi consejo para ustedes es que siempre revisen la fuente de la evidencia. También nuevos estudios están relacionando la tasa de letalidad del virus y la exposición a material particulado 2,5, aumentando esta letalidad hasta en un 20%. Estos estudios preliminares están realizados en condiciones de laboratorio y nos vemos hasta quizás fines de invierno ¿Cuál es el verdadero efecto de la contaminación atmosférica con respecto a la mortalidad y la letalidad del virus SARS-CoV-2? De lo que estamos seguros es que no serán resultados para nada alentadores. También es prudente mencionar que en los medios se ha difundido información apresurada con conclusiones dudosas. Nuevamente, mi consejo es que, como buenos profesionales de la salud de información, consulten siempre la fuente de la evidencia. En el caso de estas notas periodísticas, no se puede obtener una relación directa con tres puntos de medición y tres pics de contagio. Ya sea en Inglaterra, Italia y ahora en Chile, estamos trabajando en investigar si es posible que el virus SARS-CoV-2 pueda mantenerse mayor tiempo en suspensión con mayores niveles de contaminación atmosférica. Por ahora, esa idea solo es una hipótesis y aún nos faltan datos para demostrarla. Crucemos los dedos para que sea una hipótesis falsa. El gráfico en pantalla les muestra la diferencia de concentración que existe en dos sectores de Temuco. Son completamente distintas. Aún nos falta conocer si hay factores socioeconómicos que nos expliquen por qué la contaminación atmosférica es diferente en distintos sectores de una misma ciudad y por lo tanto, si desarrollar enfermedades respiratorias u otras atribuibles al material particulado 2,5 tienen un factor socioeconómico asociado. Finalmente, me gustaría terminar con esta clase mencionándoles que en la Araucanía solo Temuco y Padre Las Casas son monitoreados en su calidad de aire. Desconocemos el estado de calidad de aire en 30 de nuestras comunas y por lo tanto, sin información, las políticas de salubridad asociadas a la prevención de enfermedades respiratorias u otras nunca llegarán. En la página de una de las iniciativas de la OMS puedes observar la estimación de muertes en cada ciudad por contaminación atmosférica y algunos datos de interés en cómo esta polución nos afecta. Salud y medio ambiente son caras de una misma moneda. El ser humano depende de la interacción con las componentes ambientales, pues estas sostienen nuestra vida. Cuidar nuestro aire, cuidar nuestra agua y cuidar nuestra biodiversidad es cuidarnos a nosotros mismos. Ojalá hayan disfrutado este conocimiento.